Siempre nuestro compromiso está, primera instancia, en buscar la salud y el bienestar de los animales, porque al final de ahí está ligada la salud y el bienestar de nosotros como humanos. MS de Salud Animal participó en la 46 edición del Congreso Anual ANECA con un seminario especializado que buscó, a través de cuatro charlas, hablar de prototipo. en su presentación Sphere y cómo MSD ofrece una solución integral para optimizar la producción avícola. MSD Salud Animal, una vez más, está presente en este congreso de ANECA y para nosotros es un congreso muy especial porque es el retorno, no solamente de nosotros, del gremio completo a los eventos presenciales. Sin embargo, esta innovación se basa en la necesidad que tiene la avicultura, especialmente la mexicana, al ser una actividad pecuaria proveedora de dos de las proteínas animal más consumidas en nuestro país. Entonces, como queremos enfocar mucho el papel de ciertas enfermedades que afectan la calidad del huevo, de una vez quisimos tocar el tema que se refiere al manejo de los, de, de, de los machos para poder cubrir todos los factores que afectan la producción de pollitos. En entrevista con el biólogo Francisco Ríos, técnico nacional de MSD Salud Animal, nos explicó que si bien el trabajo con el protectotipo y la bronquitis infecciosa se remonta al año 2014 para el caso del pollo de engorda, ahora su foco es trasladar y analizar el impacto que está teniendo esta enfermedad en las gallinas de postura. Hemos estado trabajando precisamente en detectar qué tipo de virus de bronquitis infecciosa variante están afectando a las gallinas de postura, y demostrar con eh, resultados de diagnóstico y con resultados productivos que el control de esas variantes utilizando nuestro prototipo igualmente con el éxito que se hemos visto en Engorda lo podemos y lo hemos estado replicando en las gallinas de postura para, posteriormente, nos adelantó, incluso como una exclusiva, comenzar con pruebas diagnósticas para reportar el impacto positivo del protectotipo, contrarrestando los efectos negativos de la bronquitis en las gallinas reproductoras. Y en el caso de reproductoras, uno de los factores que afecta la calidad del huevo incubable y que puede conducir a bajas de nacimientos o a problemas de contaminación, es precisamente bronquitis infecciosa. Tenemos mucho gusto de presentarles Esferion, que es esta nueva tecnología con cápsulas totalmente altamente solubles, son estas bolitas que vemos aquí de, de fondo en nuestro stand, y es la innovación de MSD. Este es Firion del que habla Hilda Jauregui, directora de la Unidad de Negocios Avícolas de MSD Salud Animal, también está presente con prototipo, presentado durante uno de los foros especializados en avicultura más importantes en México. Además, cuenta con innovación y desarrollo de MSD, que busca eficientar la manipulación de este tipo de herramientas de salud animal. Todas nuestras vacunas a virus vivo van a empezar a migrar hacia estas presentaciones que tienen muchas ventajas desde ecología por cuestiones de que vienen en cápsulas de aluminio, 100% de reciclables, pero principalmente para la facilidad para los, los operadores en las incubadoras. A través de estas dos innovaciones, tanto ProtectoTipo como Spirion, Francisco Ríos detalla cómo se ligan al concepto de eficiencia. Y nosotros estamos seguros que estamos ofreciendo al mercado avícola una forma de eh, ser muchísimo más eficiente en cualquiera de esos tres rubros que mencionó: pollo de engorda, gallina de postura y reproductores. Finalmente, el objetivo de MSD Salud Animal quedó manifestado. Proveer a los productores de las mejores herramientas, considerando aspectos clave como el bienestar, la funcionalidad, la tecnología y claro, la rentabilidad. Entonces siempre que vean este logo MCD o las famosas patitas, de verdad acérquense con nosotros para preguntar si es que no hemos estado ya visitándolos sobre las innovaciones que tiene MCD para ustedes. <risa>